¿Qué tal, neurofans? Bienvenidos a otro episodio de Análisis del Lenguaje Corporal. Soy César Ceballos, mentor en Neurolenguaje y Comunicación No Verbal. Hoy analizaremos a otra persona que los neurofans han solicitado y pedido mucho. El análisis se trata del doctor Hugo lópez Gatel. Hugo lópez Gatel es subsecretario de Prevención y Promoción de Salud de la Secretaría de Salud en México. Es médico cirujano, especialista en medicina interna, maestro en ciencias médicas y doctor en epidemiología, según la página del gobierno de México. Él es uno de los académicos probablemente más capacitados en México para el manejo de contingencias por epidemias, por su especialidad. Y su cargo ha estado expuesto a los medios de comunicación informando sobre el estatus de la pandemia que se está viviendo en México a la hora de hacer este video. Recientemente el conductor de noticias, Javier Alatorre, llamó a no hacerle caso a Hugo lópez Gatel.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 En comunicación no verbal, cuando una persona da un paso atrás, cuando uno está haciendo una afirmación, es un indicio de rechazo, de retractarse de lo que va a decir o mentira. Es visible que Javier se retira de la nota y de la noticia que está dando en esos momentos. O bien, o no está de acuerdo, o se retracta de manera no verbal de lo que está diciendo. Solo le faltó cruzarse de brazos como lo hizo Nixon cuando mintió. Pese a la descalificación, días después, lópez Gatel le concede una entrevista a Javier Alatorre. Nos referíamos a los datos, a las cifras, a las incontingencias y no a las medidas sanitarias. En ningún momento hicimos un llamado a desobedecer indicaciones específicas del Consejo de Salubridad General. Tuvimos esta tarde una conversación con el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel. Segundo cero. La posición del sentado de Javier Alatorre es reveladora desde el principio. Esconde los tobillos bajo la silla, doblando las piernas y con las rodillas muy juntas. Esto es un indicio de timidez, reserva, falta de entendimiento, inseguridad, inquietud o amenaza. Cualquiera de ellas, no todas juntas. Las manos tensas retrayendo los dedos y con unas hojas protegiendo su área genital, también son gestos asociados con la inseguridad y falta de confianza. Otro comportamiento no verbal que comunica sumisión es el ligero encorvamiento de la postura de Javier, haciéndose visiblemente más pequeño y tratándose de desaparecer. La inclinación del torso pudiera revelar interés o bien un deseo de huida. El contacto visual es evasivo, mirando al suelo y con una sonrisita social que bien parece más un estiramiento de labios. Dado el contexto por lo que se da la entrevista y por este gesto, asumo que se está haciéndose sentir intimidado a Javier, quizá hasta avergonzado. Por otro lado, lópez Gatel tiene una postura erguida, recargando su espalda totalmente en el respaldo con las manos relajadas reposando en las piernas. Los tobillos, así como sus piernas, tienen una posición más bien abierta, el mentón en horizontal y haciendo un contacto visual intenso. Esta es una postura de poder, donde de manera no verbal comunica su liderazgo y dominio. Rápidamente, ambos comunican quién es quién dominante y quién es el sumiso. El rostro de Gatel luce tenso, no hay sonrisa social, más bien un gesto que pareciera neutral, pero muestra una ira contenida. No es para menos ya que trataron de ridiculizarlo a nivel nacional y ahora buscan una entrevista. Cuando le pregunta a la torre a garópez Gatel el por qué hay discrepancias, en las cifras el doctor en epidemiología contesta qué existen estas diferencias? Exacto. Básicamente lo que vemos aquí es un proceso incompleto de notificación. La Secretaría de Salud Federal es un órgano normativo y también es el que coordina todo el Sistema Nacional de Vigilancia. López gapel junta las manos en forma de pirámide. Este gesto comunica seguridad, liderazgo y compromiso de lo que se está diciendo. Luego, en cada dato usa ilustradores. Después de más de tres minutos de entrevista, las poses de los participantes se mantienen igual. López Gatel comunicando liderazgo y jerarquía y por otro lado, a la torre sumiso asintiendo con la cabeza todo lo que dice el doctor Hugo manteniendo la mirada esquiva y con un parpadeo acelerado que delata el nivel de ansiedad del presentador de noticias. ¿En qué momento las empresas que no son consideradas esenciales podrían eh, eh, cambiar esa condición? ¿Considerando la automatización, la sana distancia, Exacto. en fin, podrían abrir algunas industrias, algunas empresas con estas condiciones de tecnología? Cuando pregunta si podrían abrir empresas no esenciales, hace un gesto de súplica con las manos, que a diferencia de la pirámide hecha por lópez Gatel, es de petición. La petición no solo se juntan los dedos, sino las palmas de las manos. Habrá que recordar que el Grupo Salinas, para el que trabaja a la Torre, ha sido acusado de seguir exigiendo a sus trabajadores de asistir a sus centros de labores pese a la contingencia cuando a la torre le pregunta por la salud económica del país por esta contingencia sanitaria hugo tiene un lapsus de hostilidad en ese momento apunta con el dedo acusador señalándolo de manera no verbal de dar énfasis a esa cuestión y de tratarlo de desprestigiar aunque dura menos de un segundo el gesto es revelador y que está causando cierta molestia en el subsecretario en otro video una entrevista que concedió el doctor Hugo con John Ackerman para TV UNAM, el ánimo del cuñado de la actriz Ana Colchero muestra un estado de ánimo muy diferente al mostrado con Alatorre. muestra una sonrisa auténtica, un rostro más relajado, aunque manteniendo el neuro lenguaje de liderazgo cuando se sienta erguido, recargado totalmente en la silla, en el respaldo, manos relajadas y apoyándose naturalmente en las piernas. Hablando sobre lo que se vivió en la emergencia económica de hace más de 10 años con la influenza, señala las complicaciones de intereses creados por precisamente intereses políticos y económicos manejados por caprichos. Porque las prioridades, por ejemplo, del abastecimiento, se gobernaron mucho por caprichos o por otro grupo de intereses. Dame, dame casos este, concretos. un ejemplo concretísimo, pruebas rápidas. Ackerman le pide que diga casos concretos mientras se toca los labios con el dedo índice. Este gesto en Ackerman está asociado con la autocensura. John Ackerman sabe algo, pero no lo quiere decir. Al tiempo que lópez Gatel reacciona a la pregunta con un gesto de incomodidad, fíjate cómo justo en ese momento se acomoda en el sillón. Da como ejemplo... Entonces, un ejemplo concretísimo, pruebas ¿Eh? rápidas, uh -huh. y por eso hoy lo digo con especial énfasis, uh -huh. no se utilicen pruebas rápidas. No sirven, no es sirven, un desprecio de dinero. Es uh -huh. un desprecio uh -huh. de dinero, pero además pueden ser peligrosas. Uh -huh. Cuando afirma que lo que dicen hoy con especial énfasis, su dedo índice apunta hacia abajo y lo mueve en repetidas ocasiones, con lo que comunica exactamente de manera no verbal lo que está en ese momento verbalizando, en una coherencia total. En aquellos años y consultando con las máximas autoridades internacionales, afirma que se concluyó que las pruebas rápidas no se deberían usar para después afirmar. También, ¿no? Pero entonces, ¿con Calderón este, fabricaron estas pruebas este, o qué no, pasó? No, pero ¿Eh? aquí viene la, la situación. Los técnicos durante varias semanas ¿Eh? en los distintos eh, ámbitos, en el Comité Nacional para la Vigilancia de Primero, que ahí están las minutas, ¿Eh? ¿Eh? El, que, quien ¿Eh? ¿Eh? quiere ir a buscarlas, la puede encontrar. Dijimos, no se usan las pruebas rápidas por esta argumentación técnica. Uh -huh. Y de repente, oh sorpresa, teníamos una fuerte presión de los rangos políticos de, de ese gobierno uh -huh. de que por qué no usamos pruebas rápidas, por qué no usamos pruebas rápidas, si otros países la utilizan. Y entonces lo que resultó es que ya habían comprado las pruebas rápidas. Ah, mira. Miles, decenas, centenas de miles de pruebas rápidas. No me consta quién. Y lo mismo ocurrió con galones o toneladas de alcohol gel. Lo mismo con eh, cubrebocas, mascarillas y demás, lo mismo con ventiladores mecánicos y demás. Nuevamente, la coherencia y la armonía en el neurolenguaje del experto en epidemias hace gala. Los ilustradores, como afirma, para recibir presión son reveladores. Moviendo las manos de afuera hacia dentro de su torso ejemplifica muy bien la presión que sentía en ese entonces. Después, cuando su mano derecha se refiere a los rangos políticos de aquel entonces, lo hace desde el tronco hacia afuera, dando distancia y excluyéndose de los políticos voraces a los que se está refiriendo. Denuncia mecanismos de presión para seguir haciendo negocios de la epidemia, como saturar el email con ofertas de insumos médicos cuando no es el canal correcto, así como hacer oleadas de información uh -huh. y me quiero referir a la primera plana del reforma ¿Claro? hace dos sábados que uh -huh. decía eh, burocracia frena pruebas crece virus claro. eso no es casual eso está articulado hay una interacción entre esos proveedores y algunos medios eso intentando de eh, triangular la presión hacia así el es. gobierno así es uh -huh. exactamente cuando habla de las noticias falsas y el gran daño que hacen por desinformar hace especial énfasis en la supuesta orden de esconder casos diagnosticados de como COVID-19 y que, según la nota, alteran el diagnóstico como neumonía atípica. Al respecto, manifiesta lo siguiente. Que empezó a identificar, supuestamente, uh -huh. brotes de neumonías atípicas. Así es. Bueno, eso fue de autoría directa del expresidente Calderón. ¿No? Él solito uh -huh. se evidenció, empezó a tuitear y se colgó. Por la mañana, un, un conductor de noticias eh, uh -huh. bastante conocido eh, salió con un reportaje breve diciendo, sin citar fuentes, sin especificar lugares, sin detallar eh, hechos. Entonces, la, la línea narrativa era, nos dicen de Monterrey, así, uh -huh. <risa> que hay brotes de neumonías claro. atípicas y que han recibido órdenes, no identifica uh -huh. al sujeto. Digo, vaya nivel de uh -huh. ética periodística, uh -huh. ¿verdad? Eh, que tienen órdenes de no registrarlos como COVID, claro. sino como neumonía típica. Así. A los pocos minutos, videos eh, alarmistas de morgues de los hospitales supuestamente de en México. cuentas diferentes de redes. ¿no? De redes, ¿sí? exacto. Luego viene un político prominente, uh -huh. expresidente de México, uh -huh. él solito da la cara Uh -huh. Y toma la, la misma como cosa. Como si se hubiera acabado acaba de enterar Como de si esta. se acabara de enterar, <risa> exactamente. Sí. Y luego tenían un hashtag, neumonía típica, uh -huh. y en fin, lo empezaron a levantar, levantar, levantar. Yo más o menos a, me enteré a media mañana eh, y e hice un comentario uh -huh. en mi cuenta de Twitter sí. eh, sobre esto, ¿no? Pero lo que se puede ver es ese patrón sistemático de sabotaje, uh -huh. de, de buscar confundir a la audiencia, de querer manipular y siempre eh, poner las condiciones al límite, uh -huh. lo cual me parece, y, y creo que mucha par una parte amplia de la sociedad lo identifica, un acto profundamente irresponsable Así es. cuando estamos viviendo un fenómeno como este. Y además hemos dicho que politizar un fenómeno como este uh -huh. atenta contra todos, inclusive ellos y ellas mismos que hacen estas... Y campañas de desinformación. ¿eh? Nuevamente, totalmente cuánime el neurolenguaje del doctor. Conclusiones. El doctor Hugo lópez Gatel ha mostrado un neurolenguaje excelso y ejemplo de coherencia y liderazgo. No detecté ninguna contradicción entre lo que dice y hace. Al contrario, su comunicación no verbal acompaña perfectamente cada palabra que emite. Muestra molestia de forma muy velada por lo dicho por Alatorre, pero fue muy puntual y atento en la entrevista con el presentador clon de Nicolás Maduro. Muestra satisfacción genuina por su papel en esta crisis y orgulloso de ser considerado por su especialización académica y trayectoria científica para esta gran responsabilidad. Gran congruencia también es quien se encargue de difundir el cuidado de la salud en México, en estos momentos sea un científico especialista en el ramo y no un politiquillo oportunista. Gracias al neurolenguaje mostrado por el doctor Hugo lópez Gatel, muchas personas hasta guapo lo ven. También por el enorme carisma que le da el dominio de su comunicación no verbal. No duden que en un futuro, no muy lejano, se ha postulado para algún cargo político por el liderazgo y protagonismo que ha tenido en esta pandemia. Por último, si algún hater dice que me pagaron, por favor díganme que. En, pónganme en los comentarios de cuánto estamos hablando y dónde hay que recoger el cheque, porque ahorita pues, no he visto ni un solo peso de todo eso que dicen que me pagan por decir una cosa o por otra. Esta es mi opinión. Si alguien opina que su neurolenguaje comunica otra cosa, por favor póngale aquí en los comentarios el significado, pero también pongan al menos un autor reconocido que avale que lo que están ustedes diciendo. De lo contrario, van a ser puras ocurrencias. Neurotip. Si eres orador, mentor, conferencista, empresario, emprendedor, donde tienes algo que decir a las personas, aprende y practica los gestos del lenguaje corporal que comunican autoridad y liderazgo para que tu mensaje tenga el mayor poder e influencia, influencia, no influencia, y seas si percibido como alguien que no solo hay que escuchar, sino que hay que seguir sus recomendaciones. Aumenta tu carisma e influencia con tu neurolenguaje para que seas percibido como una persona con el liderazgo y autoridad que hay que escuchar. Si te gustó este video, ya sabes, hay que darle me gusta, suscríbete, compártelo con tus amigos que también se llenen de este conocimiento y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Consulta también el diccionario en neurolenguaje en mi nuevo canal. Deja en los comentarios si identificaste algunos otros signos no verbales de este caso. ¿Qué opinas del Neurotip y de las conclusiones? Sugiéreme algún otro video en específico que te gustaría que analizáramos, ya sea aquí o también lo sugieres en mis redes sociales, porque también tengo Instagram, Twitter, Facebook y hasta TikTok. Yo soy César Ceballos, te mando un gran abrazo y espero que uses tus superpoderes en NeuroLenguaje para el Bien. Y una cosa más, López Gatel ha demostrado no solo actuar ecuánimemente bajo presión, como cuando le reclaman comer en la calle y llevar a su hijo. Doctor, Usted no cree haber violado, incumplido el protocolo el sábado anterior cuando trajo a su hijo aquí a Palacio Nacional y de enfocar a una eh, funcionario público en términos de su vida privada, pues creo que es eh, Pero, ganas de querer distraer perdón, la atención. Perdón, perdón. Como cuando te canta alegremente las mañanitas. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. A los muchachos bonitos se las cantamos así. Despierta, mi bien, despierta. Mira que ya amaneció. Pum. Como cuando le hacen preguntas pendejas. ¿Alguna una recomendación ahora que se están presentando las lluvias? Usar un paraguas para no mojarse, ¿no? También presenta un excelente humor y capacidad de síntesis, como cuando explica cómo se transmite el COVID. ¿Cómo se transmite el COVID? Así. Achu. Ya está, es experto en TikToks.